Hola, soy Chepe Carlos de ALSRB. Tienes el siguiente problema, haces tu proyecto genial, está super cool, pero cuando conectas y lo conectas, cambia de estado, se apagan las luces, tus amigos se quejan, se ríen de ti. No te preocupes, en este video te voy a enseñar cómo hacer para que el SP82 o el 32 guarden memoria en qué estado están y cuando arranque o encienda, recreen esa memoria y utilicen de manera correcta. Esto hará que tu proyecto sea aún más cool y más genial acompáñanos en esta serie completa de SP Web Server. Te recomiendo que vean la playlist toda esa información que vas a ver en diferentes videos. Vamos a basarnos en un video anterior para modificarlo y agregar en este específicamente cómo guardar memoria. Si sos primero por acá, estos nuevecitos. bienvenido, te vamos a con cariño y amor y unirte a la comunidad, unirte también al Discord, link en la descripción y suscríbete a pues, no andas por ahí, ¿verdad? Y nada más que así Démosle lo que damos la última vez fue que quitemos la página web y tocamos el botón para cambiar, verdad. Lo malo es que no tenemos ni una memoria o guardamos una memoria volátil ni ¿no? cada vez que pasa algo se pierde esa información. Lo que vamos a hacer ahorita es leer y guardar en un valor interno en la IPRO. La IPRO es una memoria genial que tienen los arduinos para guardar y leer información de manera constante. Mira que podemos guardarla, se va a la línea eléctrica y cuando carga la memoria está aún guardada. Pero tenemos unas cuantas opciones especiales para poder hacerlo. Depende del SP que usemos, tenemos más o menos memoria para poder hacer diferentes cosas. También tenemos una función especial que es solo el del SP8266 para decir, queremos salvarlos. Tenemos que confirmar. Yo se siente raro, pero si sí se llama conf confirmar o commit para poder escribirla. Vamos a enseñar el paso a paso cómo se hace y cómo utiliza. No vamos a guardar un montón de lugares, vamos a guardar un byte para saber 0 es apagado y frente de 0 encendido. Si es un 1, es encendido. Si es 0, es apagado. Depende del SP, va a ser diferente memoria. Tenemos el código que usamos de MNS. Link en la descripción si no lo han visto aún. Para poder trabajar, vamos a cargar la librería. En este caso se llama IPRO. A nuestro código, la, es la misma librería para ambos SP. Aunque cada uno lo implementa para depender de cuál tiene. Tristemente, depende de su SP. Tienen más o menos memoria. Yo voy a poner la memoria que trae el mío. En el 32 trae 64 memoria. Y mi SP82 trae 12 memoria de IPRO. Depende de cuál mi controlador tenga diferentes memorias que pueden utilizar. Voy a poner ahí el size, ustedes la pueden cambiar con la que ustedes deseen o lo que ustedes estén trabajando. Este código fue una para el SP32 y el 82, sin importar cuatro de los dos tengan, va a funcionar igual. Lo primero que hay que hacer es inicializar o cargar la memoria y pronto nuestro código. Lo vamos a hacer eso en el setup o la inicialización de código voy a hacer acá. Estamos usando un pin que tenemos en otros LED, que es este que tenemos acá, ya sea en cualquiera de los dos y al principio vamos a leer la memoria, vamos a ver en qué estado está y vamos a encender o apagar LED en base al estado. ¿verdad? Hemos creado una variable global llamada booleana llamada estado y donde vamos a escribir en base a la memoria que tenemos. Si el valor que tiene guardado internamente es un cero, va a ser false, y si es diferente de cero, va a ser true. Al principio vamos a tener memoria basura, pero como vamos a empezar a usarlo, vamos a sobreescribir y vamos a tener memoria correcta. ¿Por qué hay memoria basura? Porque al principio, cuando la primera vez que subimos código, tal vez tengo un guardado de versiones anteriores o códigos anteriores, pero cuando empiecen a usarlo, va a tenerlo guardado de manera correcta, también pueden hacer un script para que guarden toda la información con un valor que sea conocido para no tener ese problema. A ver, como nosotros tenemos un LED, no hay mucha dificultad, podemos usarlo tranquilamente. Si no, lo primero que vamos a hacer es y e dirección. Esa dirección tenemos que nosotros decir cuál es. Como yo solo tengo un LED y cualquier dos SP aguanta voy a decir que esa dirección es la dirección 0 si no la primera que carga me va a decir en qué valor estaba inicialmente en base a ese valor voy a encender o apagar el led no aquí en vez de ponerlo en false apagado voy a poner estado estado como un booleano con el transform me va a poner el estado que está correctamente con eso ya podemos apagar y encender led en base al estado anterior pero cada vez que nosotros cambiamos el estado del LED, sería bueno salvarlo en la IPRO para que lo salve y podamos saber nosotros que estamos para la siguiente vez que cargue, ¿verdad? Porque lo único que hacemos es leerlo al principio, también tenemos que salvarlo después, ¿verdad? ¿Dónde vamos a hacer ese cambio nosotros? Lo vamos a hacer en la parte donde nosotros encendemos el LED, que sería acá, ¿verdad? Aquí nosotros encendemos el LED, y no sería bueno aquí mismo aprovechar para salvarlo. Vamos a hacer dos funciones, una sput o WRITE, cualquiera de dos puede ser igual. Vamos a hacer en qué dirección queremos guardarlo, como hay diferentes cajitas, vamos a guardar la dirección de la misma, en la dirección 0, y vamos a guardar el estado, que el estado puedes estar true o false Que puedes encendido o apagado Y después esta línea es la que me costó a mí un buen rato saber Porque es diferente a los otros arruinos Hay que darle sp.commit o confirmación Después que nosotros modifiquemos la memoria y tenemos que decir queremos salvarlo con commit Similar a lo que hacen git ¿verdad? No saben qué es git, recomiendo que aprendan Luego el link de descripción Para nuestro curso de git Que es el número uno ahorita en google Según entiendo Hasta para windows ni uso Windows ni explico Windows. ¿Qué le vamos a hacer? Con esto, esto es todo lo que vamos a modificar. Voy a subir el código y vamos a probar que esto funcione de manera correcta. Tanto para SP82 como SP32. 66, no. ¿Eh? SP82-66 y SP32. Ahí está. Me trae la lengua. Bravo, bravo, como estoy conectado al 82, se lo subir primero, bueno. Voy a abrir la comunicación serial para ver cómo está esto. Voy a tocar el botón. El estado inicial que está en la memoria está en 1 porque me encendió el LED. Y ven aquí que el LED está encendido. Si voy a apagar el LED ahorita con la página web, vamos a hacer eso ahorita. Lo voy a apagar. Ah, la IP es diferente. Estoy usando MNS, ¿verdad? no estoy dando la IP dinámica. ¿verdad? Voy a traerme la IP para hacer la prueba. Ahorita también tiene el, el, nombre, el, el, el, tiene el nombre del LSP porque ese es el tutorial que estoy usando. Van a ver los videos anteriores para que sepan qué es esto de MNS, dice que está encendido, como pueden ver en el circuito está encendido, lo voy a apagar, ahí está apagado, está apagado el circuito también, voy a dejarlo encendido primero, voy a cambiar aquí, lo he encendido, el circuito está encendido, lo voy a desconectar, ahí está desconectado, lo voy a volver a conectar, el S encendió un solo, voy a ir a la página web, y lo voy a encender, lo voy a dejar apagado, y cuando encienda, la siguiente vez tiene que estar apagado. Ahí está encendido, lo voy a apagar, está apagado, el LED está apagado, lo voy a desconectar, lo voy a conectar. Y el LED sigue apagado, gente. No vean el LED azul, el está invertido, pues cuando está apagado, está encendido, está encendido está apagado, no importa. Con eso ya está bien. Hoy probemos lo mismo con el SP32, para que todos ustedes que tienen el SP32, estén seguros que esto funciona bien. Ahí dependen de qué SP tengan, pueden tener más o menor IPRO, tienen que ver las configuraciones del fabricante, pero si están haciendo solo un LED, un poquito de LED con 5 memorias y 2 memorias que supongo que tienen, va a funcionar correctamente. Voy a subir el, el código a la SP32, no lo tengo hecho aún, y vamos a hacer el mismo de mover. Y subimos el código al SP. Como ven, el LED está encendido perfecto. Aquí se ha estado encendido. Vamos a ver ahorita físicamente. Ahí está, el LED encendido. Si yo desconecto y conecto y desconecto. Está, está. Ahí lo conecté. Se enciende. Vamos a apagar ahorita el LED y confirmamos que esto también funciona para el LED apagado. Voy a poner la dirección de él que es local.sp. LSP. el Voy a dar enter. Voy a esperar que me encuentre LSP como es el nombre que le doy. No uso la IP static, una dinámica, ¿verdad? Voy a esperar. Ahí está. Dice que está encendido. Voy a darle cambiar. Ahí cambió. El LED está apagado. También la página dice que está apagado. Lo voy a conectar Ahí está conectada. Lo voy a conectar. El LED apagado. Ya funciona esto ya estemos listos el sistema para hacer un montón de cosas especiales. Y en el siguiente video, hoy sí, yo sé que en el anterior dije que iba a ser este el siguiente, pero en el siguiente, no importa. En el siguiente video vamos a hacerlo nivel Goku, Super Saiyan fase 1, porque sí, existe sí, fase 3 y lo vamos a hacer más adelante. En el siguiente video vamos a poner el de CSS, vamos a ponerlo bonito y vamos a poner un montón de botones, porque un solo LED eh, es relativamente aburrido, pero tres LED, oh por amor a Dios, eso es poder. Y en todos los LED podemos encenderlos todos de un solo o uno por uno. Y también que se vea chiva la página. Ven en el próximo video de la próxima semana. Recuerden, como siempre, apóyennos si es posible. Mandando un café digital. Link en la descripción para que puedan apoyarnos a través de Paypal o de otra forma. Entren al en Discord si no lo han hecho, donde hacemos esta transmisión como ahorita. Y soy Chepe Carlos de ALSRB. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! Suscríbanse en ese botón y vean el siguiente video.